Se acercan las vacaciones y hemos pensado que te gustaría conocer Google Flights. Google Flights es la herramienta de Google para hacer un seguimiento del precio de los vuelos. Escribimos Google Flights, pinchamos en el primer resultado y definimos los parámetros de nuestro viaje. ¿Cuántos pasajeros vamos a viajar? El aeropuerto de salida, el aeropuerto de llegada, y las fechas en las que vamos a realizar nuestro viaje. Tan solo activando este check recibiremos alertas en nuestro correo electrónico configurado en el perfil. ¡Adiós!